Amigos del Canal Random, el domingo hicimos una nueva encuesta para elegir la película de la semana, y estos fueron los resultados, así que hoy hablaremos de... Godzilla, King of the Monsters. Dentro de vídeo. Comenzamos la película con un flashback acerca del acontecido en 2014, donde los Russell perdieron a su hijo Andrew. Una cosa, si no habéis visto el vídeo de errores de la película de Godzilla 2014, pausad el vídeo y pinchad aquí. Vemos a Godzilla pasearse por la ciudad ideal de Michael Bay. Mientras tanto la madre mira hacia el monstruo, pero la niña... ¿dónde mira? De vuelta al presente, Madison tiene problemas al preparar el desayuno, y al echar el bacon quemado, vemos que lo que había en el plato ha cambiado. También vemos que al levantar las tostadas hay objetos que se levantan solos... Eh, pues porque sí. De repente hay un temblor, y es que resulta que están en China, donde parece que retienen algún tipo de monstruo. El huevo donde se encuentra el monstruo eclosiona, y llaman a este ser Motra, al que Enma intenta controlar con un biosonar de su invención. De repente aparecen unos mercenarios liderados por un semi-calvo malvado, porque ya sabéis que en todas las películas tiene que haber un villano calvo, o incluso más. La organización llamada Monarca, en la que también trabaja la Doctora Russell, le cuenta al Senado lo que saben acerca de estos titanes y que hay algunos que son una amenaza, pero hay otros que están para protegerlos. Pues aquí tenemos al típico personaje que los guionistas malos nos ponen en las películas para que podamos entender qué es lo que pasa. El caso es que el gobierno de los Estados Unidos prefiere exterminarlos. ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Los Estados Unidos destruyendo cosas! ¡Qué novedad! ¡Quién lo hubiera imaginado! La organización monarca encuentra al Dr. Russell en pleno bosque y le muestran que han raptado a su familia, ya que necesitan a su mujer para controlar el biosonar al que llaman orca. En total tienen localizados a 17 especímenes, entre ellos a Kong. Llegan a Castle Bravo, donde se dedican a estudiar a Godzilla, lo cual sorprende a Mark Russell. ¡Pero vamos a ver! ¡Pellizcabombillas! ¡Acabas de verlo en la tablet! ¿Ya se te había olvidado? Por cierto, esta organización no obedece a ningún gobierno internacional, pero sin embargo construyen bases alegremente por todo el mundo. ¿Quién les autoriza? ¿Cómo se financian? Mark escucha al doctor Serizawa y le responde. Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Mark responde a Serizawa y... ¿A quién le hablas? ¡El doctor Serizawa está aquí! ¡Realismo! Los mercenarios llegan a la base de la Antártida y tras acabar con todos los soldados de Monarca, llevan a las Russell ante el monstruo acero. Mientras Russell veía un vídeo de su familia en vertical, detectan que se acerca a Godzilla y preparan las armas para disparar, pero Mark les pide que no disparen y además que desactiven el blindaje. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Hola! Esto no hay quien lo entienda. Hace un rato Mark estaba pidiendo que mataran a todos los titanes y en especial a Godzilla. Pero ahora, de repente, arriesga la vida de todos para que no le hagan daño. ¡Decídete, hombre! ¡Nos tienes en un sin vivir! ¡Te dejas bigote o no! Llega Godzilla, que parece que tenga alguna discoteca de Ibiza en la espalda, y vemos que los soldados se quedan flipados. Pero aparece alguien que no estaba allí al cambio de plano. En fin que Godzilla les da un susto y se va aunque una vez que se ha alargado podemos ver a una chica apoyada en una silla pero al cambio de plano sigue con la mano sobre una silla ¡Pero de otra persona y en otro lugar! ¡Es que no me lo creo tía, cómo es posible que lo hayas hecho tan mal! Mark llega a la conclusión de que Godzilla busca el orca y que si averiguan hacia dónde irá, les llevará hasta él así que calculan la ruta más probable que es... la Antártida Parece ser que el Monstruo cero es el rival alfa de Godzilla ¿Por qué lo saben? Pues ni idea, lo saben y punto. Que todo lo quieres saber, joder. De repente informan de que Godzilla ha desaparecido del radar y que debe haberse metido por unos túneles, ya que... ¡La tierra es hueca! ¡Madre mía con los científicos del AliExpress! Pero bueno, dejémosles, es su cultura y hay que respetarla. Monarca llega con sus soldados a la Antártida en tiempo récord. Ríete tú de los cuervos en más allá del muro, pero los mercenarios los detectan así que salen de allí mientras Once mira al monstruo, pero al cambio de plano lo tiene a su espalda. Canal random, eso no es un error, es una elipsis. ¡Cállate! Los mercenarios incomprensiblemente usan a sus prisioneras como escudos humanos, así que Mark decide ir a rescatarlas. Con la tecnología que tiene Monarca, ¿cómo es posible que envíen soldados en lugar de drones? Mark intercepta a los mercenarios. El cómo ha llegado frente a ellos a pesar de que sus enemigos llevan un rato avanzando es otro misterio más. Su hija pasa de él y su ex-mujer hace detonar los explosivos liberando así al monstruo Cero. Está claro que son cómplices del semicalvo, con lo que no se entiende que las usaran como escudos humanos ya que son las únicas que saben usar el biosonar. Los mercenarios llegan hasta uno de los vehículos y se van de allí en una aeronave. ¡Pero vamos a ver! Antes vimos que había un montón de soldados y científicos. ¿Por qué Naya intenta interceptarlos? Ya de remate, en lugar de huir, los científicos bajan de la nave y los soldados se quedan quietos durante unos minutos mientras sale el titán de tres cabezas. ¿Por qué nos no largáis de allí? ¡No tiene sentido! No sé vosotros, yo conforme veo salir a ese bicho, me voy corriendo y hasta 5 kilómetros después no me doy la vuelta. La exmujer activa el bio sonar y el monstruo comienza a atacar. ¡Hala! Esto por no pasarle la pensión de la niña. El monstruo de tres cabezas escupe una onda de energía que afecta el transporte de Monarca y cuando el titán va a rematarlos... ¿Adivináis quién aparece? ¡Hola, soy Samuel L. Jason! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Y luego aparece Godzilla justo a tiempo para salvarlos. ¡Qué casualidad! Por cierto, si todo estaba estropeado, ¿por qué únicamente funciona el radar? En fin, da igual. Tras aproximadamente 45 minutos esperando una pelea entre monstruos, el combate dura solamente unos 2 o 3 minutos, y encima vemos más a los humanos que a los monstruos peleando. Llega la Fuerza Aérea de Monarca, la cual no sabemos dónde estaban, y disparan al Titán, el cual decide irse de allí volando. Convenientemente para el guión, Mark queda inconsciente y se despierta en una de las aeronaves de Monarca, con lo que con esta treta del guionista no sabremos exactamente qué fue lo que hizo Godzilla, o si la Fuerza Aérea siguió atacando al monstruo volador. Solamente sabemos que los dos titanes andan por ahí haciendo de las suyas. Emma Russell se comunica con los científicos de Monarca, y dice que va a liberar a los monstruos para restablecer el equilibrio en el planeta. Vamos, que tiene complejo de Thanos, solamente le falta dar un chasquido con el Biosonar. Pero esto no cuadra, su hijo murió por culpa de los mutos en 2014, ¿y ahora los quiere sueltos por el planeta? ¡Claro que sí! ¡Qué mejor forma de honrar la muerte de tu hijo que soltar a monstruos para que maten a mucha más gente! Madison intenta convencer a su madre, pero finalmente despierta al monstruo que retienen en México, al cual llaman Rodani. El plan de los humanos es llevar a Rodan frente al monstruo cero para que peleen entre ellos. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Bueno, pues el ejército aprovecha que hay dos monstruos juntos para lanzar un misil destructor de oxígeno. El monstruo cero se dirige hacia la nave, pero cuando va a alcanzarla, Godzilla lo salva de nuevo. ¡Vaya, qué casualidad! Godzilla se lleva una de las cabezas de recuerdo, pero llega al misil provocando una explosión gigantesca. El monstruo sale de allí volando como si le cayeran misiles encima todos los días y encima regenera su cabeza cortada como si fuera picolo. Parece que Godzilla ha muerto, y el japonés se enfada con Mark, diciéndole que eso era lo que quería. ¡Pero vamos a ver alma de cántaro! Antes estuvisteis a punto de disparar a Godzilla, y Mark fue el único que lo impidió. ¿Por qué demonios la tomas con él? ¡Oh, mirad qué ¡SIMBOLISMO! Dejad en comentarios qué pensáis que significa esta imagen. La llamada del monstruo cero hace que todos los titanes escapen, y Motra sale de su crisálida. Mientras tanto, la doctora Chen ha descubierto que el monstruo cero es en realidad un extraterrestre, y según las leyendas, recibió el nombre de Ghidorah. ¿Y cómo los titanes de la Tierra responden a su llamada? Pues porque es un extraterrestre... Eh, vale, sí. Los humanos tienen un plan, atacar a Ghidorah mientras resucitan a Godzilla a base de TORPEDOS NUCLEARES. ¿Qué podría salir mal? ¡No veo fisuras en su plan! localizan a Godzilla, el cual está sanándose gracias a la radiación, pero no pueden lanzarle el torpedo porque el sistema de armamento se ha estropeado, con lo que habrá que detonarlo manualmente. Así que el Dr. Serizawa se ofrece voluntario para esta misión sin retorno. ¡Venga, a la fiesta del cliché! ¡Como es japonés, se tiene que suicidar! ¡Viva el cliché! Una cosa que quiero aclarar. Se supone que los restos de civilización que encuentran en el océano tienen miles de años, pero... ¿Por qué está escrito el nombre de Godzilla en katakana? ¡Hace miles de años no existía la escritura japonesa! ¡ERROR HISTÓRICO! ¡Hay que estudiar un poco más, que si no acabaréis como yo! El japonés provoca la explosión para que la radiación cure totalmente a Godzilla, pero no sabemos si el titán estará contento, ya que se han cargado su casita en el mar. Madison decide robar el Biosonar y llega a un estadio de béisbol en el cual usará la megafonía para retransmitir la señal del Biosonar, consiguiendo así que los monstruos se vuelvan pacíficos. Ya me dirás tú cómo demonios oye el Biosonar, un monstruo que está a miles de kilómetros, por mucha megafonía que pongas. Emma decide ir a por su hija y recuperar Orca, pero el semicalvo malvado quiere impedírselo, aunque esto no tiene sentido, ya que todos los monstruos menos Ghidorah se han vuelto pacíficos y su plan de equilibrar el mundo dejaría de funcionar, con lo que deberían recuperar el Biosonar y ordenarles que sigan destruyendo cosas random. Ghidorah llega al estadio para acabar con Orca, pero ¿qué pasó con el ejército? ¿Dónde están? ¡Bah! Da igual, si en estas películas no sirven para nada. En fin, el monstruo encuentra a Madison, y cuando está a punto de matarla, aparece Godzilla. ¡Qué inesperado, ¿verdad? Y encima viene con el ejército, que parece que se habían perdido. Mark y los soldados localizan el Orca, y con la ayuda de Enma consiguen encontrar a la niña, así que juntos reparan el Biosonar y consiguen llamar la atención de Ghidorah, la cual estaba dándole unos mordisquitos a Godzilla, y comienza a perseguir a Enma, que huye con el Orca, pero sale mal. Aunque, cuando está a punto de morir, ya sabéis quién aparece, ¿verdad? Godzilla está en un estado crítico de radiación y la usa para eliminar a Ghidorah con una facilidad asombrosa. ¡Hala! Ahora Boston es el nuevo Chernobyl. Al final, todos los titanes se reúnen alrededor de Godzilla, reconociéndolo como el auténtico rey de los monstruos. Fin. ¿Cómo que fin? ¿Te olvidas de la escena postcréditos donde el calvo malvado se queda con una de las cabezas de Ghidorah para que hagan una secuela de esta... cosa? Ahora sí. Fin. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random